Hola, soy Milagro Román, mentora universitaria de la modalidad semipresencial Gente que Trabaja. Las carreras en las que estoy a cargo son estas. Los datos para contactarte con mi persona es el, al correo mentoria.sp.hyo El teléfono de contacto es el 975-61109. 7 y mi ubicación está en, en el pabellón e 602 mi horario de atención es de lunes miércoles jueves y viernes de 9 a 1 y de 3 a 6 los fines de semana de manera presencial los sábados de 2 a 6 y los domingos de 8 y media a 1 muchísimas gracias